Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rosy. Hoy quiero mostrarles cómo se monta, se montan o se elaboran estos hermosos pétalos. El montaje de estos pétalos, eh, ya tenemos un video con este botón ovalado que lo vamos a dejar aquí en la cajita de descripción para que ustedes lo puedan ver. Bueno, bienvenidas sean todos y todas. A una entrega más, bienvenidas en las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad. un fuerte abrazo. No se olviden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden que es muy importante cuando usted se suscribe y comparte nuestros videos. Bueno, hoy les quiero enseñar esta técnica. Esa técnica es muy bonita. Y también ya en nuestro canal hemos trabajado con estos pétalos pero mucho más pequeño estos pétalos son un poquito más grandes y vamos a enseñarles cómo se hace cómo se montan o cómo se elaboran para que tengan esos hermosos aretes bien los materiales que vamos a necesitar tenemos ya un botón ovalado ya listo moza silla de la número 8 vamos a necesitar dos aquí tengo una mozacilla de la número 11 cristal del número 4 utilizaremos gotas del número 10 y tenemos unos pétalos en acrílico miren aquí donde están utilicen el color de su preferencia y los tamaños también. Esto alrededor mide 36, 36 milímetros. Como pueden ver, y son en acrílico. Hay unos que son mucho más grandes que estos, y también más pequeños. Bueno, para empezar, vamos a poner eso por aquí. Recuerden que he hablado bastante sobre lo hilo y sobre las técnicas verdad en nuestro canal de youtube pueden irse a la sesión de vídeo y buscar esos videos que están ahí también aquí arriba le voy a dejar el enlace para que se le haga un poco más fácil bien lo que vamos a hacer en este caso es ya este botón ovalado termina aquí donde está donde vemos esas seis mostacillas que tiene aquí verdad yo lo que voy a hacer es miren lo que vamos a hacer es sacar dos mostacillas más para que tenga como ese efecto ¿Ven? Eh, ¿ven? pueden ver el efecto tubular entonces vamos a tomar dos mozasillas entramos, miren, donde sale nuestro hilo entramos al lado contrario de la mozasilla voy a utilizar ese hilo blanco para que ustedes lo puedan ver bien vamos a hacer esto, tomamos dos sillas más perdón esta vez vamos a usar una mozasilla y vamos a pasar por dos así de esta forma primero pusimos dos luego ponemos una ¿Bien? tomamos otra mozacilla y pasamos y esto lo vamos a repetir hasta colocar la última silla bien bien listo mira acabamos de colocar la última mostracilla como aquí pusimos dos no vamos a poner otra aquí entonces vamos a pasarnos ahora por todo vamos a recorrer las mostacillas que pusimos anteriormente así de esta forma recuerden que ya este vídeo está en nuestro canal esto vamos a cerrarlo y nos va a dar en forma de un pequeño tubito ven ven aquí donde está, donde termina recuerden de hacer siempre su nudito cuando terminen, bien pueden ver la forma que hicimos Ahora, ¿no? vamos, vamos a recorrer una mozacilla, siempre hagan su nudito. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el cristal del número 4, lo vamos a dejar así y vamos a tomar 20 sillas de la número 11, vamos a tomar 20 mozacillas de la número 11 miren, aquí estoy terminando de colocar mis últimas tres aquí tengo ya 20 mozacillas de la número 11 recuerden también que este tamaño que, o sea, todo depende también del largo que ustedes les guste les guste hacerlo, yo principalmente lo hago de este, de este largo tomando 20 porque eh, no me gustan las cosas muy exageradas pero todo también va a depender del largo que usted le quiera dar. Entonces tomamos 20 mozasilla, tomamos la mozasilla del número 8, que es esta. Y aquí, después que pongamos nuestra mozasilla del número del número 8, vamos a tomar 15 mozasillas otra vez del número 11 Vamos a tomar 15 mozasilla. Ponemos 3. 4, 3, 10. Y vamos a poner 5. Bien. Y vamos hasta abajo. Ya miren, miren cómo va quedando y tomamos una gota y finalizamos con tres mozasillas del número 11 bien a esto, vamos a ponerlo aquí, miren ahí dónde está tenemos 15, tenemos 20 un cristal, 20 mozasillas del número 11 una silla del número 8 15 mozasillas del número 11, una gota y tres mozasillas del número 11. Ahora nos devolvemos por el cristal, por la gota, por la gota. Vamos a llegar hasta arriba. voy a tener que tomarlo así para poderlo hacer vamos a llegar hasta arriba hasta donde está el cristal vamos a recorrer, a recoger recorrerlo todo traten de que su hilo no se enrede aunque no se vaya para otro lado Corremos las mozasillas. Bien. Ahora estamos aquí en el cristal, ¿verdad? Vamos a enseñarle. Yo quiero que mi cristal se mantenga firme y no se quede así. Entonces, me voy a enganchar en una mozasilla cualquiera, en una mozasilla cualquiera. Se engancha y ya el cristal va tomando forma. Vamos a bajar otra vez <coughs> y así aseguramos el cristal. Tenemos que subir otra vez ahorita. Y vamos a colocarnos. Vamos a quedar aquí. Vamos a bajar. Así recorremos otra vez lo que viene siendo miren nuestras gotas ok pasamos otra vez y vamos a subir Bien, vamos a subir y nos vamos a quedar justamente en la mozasilla. Miren aquí, en la mozasilla del número 11, pero antes de la 8. ¿La pueden ver? ¿Dónde salimos? Okay. Aquí vamos otra vez a tomar 15 mozasillas. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar y hacemos silla de la número 11 y este paso lo vamos a repetir tres veces. las 15 mozas tomamos la gota y ponemos las 3 mozas bien entonces nos devolvemos otra vez esta vez no vamos a llegar hasta arriba porque tenemos que dejar espacio para que cuando estemos colocando los pétalos podamos entrar a las mozasillas, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar aquí, en esa mozasilla, en esa mozasilla, nos quedamos aquí y subimos a la mozasilla del número 8, bien, aquí en esa mozasilla del número 8 vamos a colocar 15 mozasillas más, Y esto lo repetimos, ok. Vamos a repetirlo. Bien, ok. Tomamos las tres mozasillas y vamos a repetir este mismo paso. Repetimos el paso. Así, de esta forma. Bien, miren aquí. Miren. Esto es un poco complicado, pero vamos a esperar, vamos a ver si ustedes lo entienden. Esta es la forma que tiene que tener. Bien. Ahora, yo me voy a dirigir a 5 mocecillas de la 20 que pusimos anteriormente. Vamos a contar, buscamos la número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a entrar mi aguja y me voy a parar en la moza del número 5 no sé si ustedes lo pueden ver ahí donde está aquí tengo una 2 3 4 y la próxima es la número 5 me quedo en 5 mozas de las 20 que de la 20 que pus pusimos al principio de aquí voy a tomar una moza silla 11 Aquí sí ya van a, a vamos a trabajar con los pétalos. Tomo mi pétalo de esta forma. Tienen un pequeño orificio y entro hacia el pétalo. Así. Ven. Llevo mi pétalo hacia la parte de abajo para poder ver las mozasillas y voy a tomar tres mozasilla del número 11. Mi hilo sale, miren, mi hilo sale de esa mozasilla, ¿verdad? Mi hilo sale de esa mozasilla. Voy a dejar esa de por medio y me voy a enganchar en la siguiente. Ok, dejo esa de por medio y me engancho en la siguiente mozasilla vamos a ver si ustedes lo pueden ver me engancho en la siguiente masasillo así y eso lo vamos a hacer con los tres pétalos porque primero vamos a poner tres pétalos en la parte de abajo bien así recuerden que todo tienen que repasarlo no lo voy a repasar para que para poderle explicar y que el video no sea muy largo bien pero lo estoy sujetando bien ahora tomo otra silla tomo un pétalo y voy a hacer la misma voy a hacer el mismo paso tomo tres silla llevo mi pétalo hacia abajo mi hilo sale de esta mozacilla que está aquí abajo busco la siguiente y entro en la que está arriba voy a dar mi hilo acomodando siempre el pétalo que no te quede enredado, que el hilo no se enrede siempre recuerden repasarlo voy a tomar otra moza silla sigo con el pétalo llevo mi pétalo hacia abajo y busco la musasilla que está arriba así bien ahora ya que los pétalos estén repasados verdad y ese es nuestro último nuestro último pétalo de la secuencia de tres voy a pasarme a las tres mozasillas que puse anteriormente, ¿verdad? lo pasamos y voy a entrar otra vez hacia el pétalo así de esta forma ¿verdad? miren, así ahora y me voy a pasar a esta mozasilla. vamos a ver si ustedes lo pueden ver lo que yo estoy haciendo, miren, lo abrí de esta forma voy a tomar una mozacilla y, no voy, y me voy a pasar por las mozacillas que pusimos dentro del pétalo o sea, salgo de esta voy a entrar en esta y que mi hilo no se quede por fuera sino que quede adentro vamos a ver qué es se hizo un enredo ahí. Okay, ahora sí. Bien, así. Y vamos a la. Y vamos a poner una mozacilla por cada mozacilla que pusimos en los pétalos. Así. aquí prácticamente estamos amarrando para que los pétalos te lleven la forma tengan forma y no queden volando así de esa forma ven como quedan miren miren si ustedes pueden ver, ya miren la forma que va tomando. ¿Ven? Miren esto. Recuerden de repasarlo. Estoy haciendo todo lo posible para, hotel, pues, para que esté quieto y ustedes lo puedan ver. Pero es verdad, lleva mucho movimiento y es un trabajo precioso eh, que tenemos que tener paciencia. Miren, Miguel lo sale de este lado yo me voy a dirigir hacia la silla que tengo de frente y voy a subir otra vez por el pétalo, el orificio del pétalo para miren subo otra vez aquí así, de esta forma entro a mis tres sillas que puse anteriormente Así y voy a subir otra vez hacia las mozas y me voy a detener en la mozasilla número 6. Miren, vamos a contarla. Contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nos detenemos en la mozasilla del número 6 de la 20 que pusimos anteriormente, recuerdan que subimos a 5 y luego vamos a subir a 6. Pero también todo depende del largo que ustedes le quieran dar a su a su arete. Miren. Miren cómo va quedando. Es toda una belleza, sus aretes son hermosos. Miren. Recuerden que todo eso tienen que repasarlo. Bien, ya que estamos parados aquí. Miren, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar una musacilla del número 11. Tomamos el pétalo. Vamos a repetir la misma secuencia. Se repite. Llevamos nuestro pétalo hacia abajo. Miren. Buscamos la que, te, la que está arriba, dejando una de por medio y nos enganchamos. Recuerden de repasarlo, alarlo otra vez. Tomando tres mozasillas. Tomando la que está arriba, así de esta forma, alamos otra vez y se repite. Esta es una técnica muy bonita, miren. Lo ponemos de este lado y entramos en esta que está justamente casi llegando a la que está justamente debajo del cristal. Entramos, acomodamos nuestros pétalos. Recuerden que tienen ellos tienen un poco de... Si, su, si se oye un, un ruido extraño es acrílico. Miren, entramos hacia el cristal, aquí otra vez nos pasamos por una mozacilla, así, ven lo que les dije, que tenemos que entrar otra vez de nuevo al cristal. Pasamos la mozacilla, entramos hacia el cristal, así de esta forma. Bajamos y buscamos las musasillas que acabamos de poner la que están dentro vamos otra vez a hacer la misma operación miren esos son los tres pétalos que acabamos de poner verdad y nuestro hilo está de este lado miren vamos a entrar otra vez hacia las tres musasillas así, es un poquito difícil porque las mozasillas son muy pequeñitas y este color no me ayuda mucho, pero vamos a mostrárselo y que ustedes, si no lo si lo, si no le sale la primera sigan practicándolo, entonces estoy dentro de la silla tomo una mozasilla vamos a abrir nuestros pétalos miren mi lo de dónde sale y voy a engancharme en esta mozacilla ok, en la siguiente me engancho en la siguiente tomo otra mozacilla y busco mi pétalo y la siguiente mosasilla. Bien. Ahora halo mi hilo para que los pétalos se acomoden. Así, de esta forma. Y miren cómo queda. Miren. Así queda. Después que ustedes alan su hilo con un poquito de fuerza, miren, ellos se acomodan al principio todo es si ustedes saben se, se enredan <risa> se mueven pero si ustedes lo practican y lo practican y debaratan y vuelven y lo practican les va a salir muy bien siempre les dicho, no se rinden a la primera voy a salir nuevamente me voy a enganchar en el pétalo y voy a buscar mis tres sillas nuevamente así busco la mozasilla para subir arriba hacia donde está el cristal para volver otra vez a engancharme y así darle un mayor soporte al cristal paso nuevamente miren, yo espero que eso ustedes lo puedan hacer, miren de verdad es muy bonito es un poco complicado, pero ustedes saben que si ustedes viendo el video detalladamente lo pueden lograr así que mano a la obra, miren quedan preciosos de verdad que sí miren qué belleza son unos aretes muy bonitos de aquí, aquí atrás lo único que tienen que hacer es ponerle la base de la base de su preferencia puede ser tanto de bueno, de su preferencia la pueden usar así usen la base de su preferencia que ustedes le quieran poner a estos bellos aretes rosé miren qué bello ¿Sí? bueno chicas y sí, chicos eso ha sido todo nos vemos pronto en otra entrega de Rincón de Rosy, espero que este video les haya gustado y que lo puedan entender Este, nos vemos pronto en otra entrega muchas gracias a todos por seguirnos eh, ya saben, suscríbanse síganos en las redes como Rincón de Rosy se les quiere a todos, bye bye